Cuando llegué a Great Ecology, la verdad que este justo los primeros, el primer día y el segundo más que nada, eh, con Jessa, mi mentora, tuvimos este, ahí unos días de, de ver un poco cómo nos íbamos a ir manejando y cuál podía ser el beneficio este, para las dos y cómo podíamos sacarle el mayor provecho a la experiencia. Eh, luego con los días fuimos trabajando en eso porque este, mi emprendimiento Bioobservatorios observatorios tiene que ver con infraestructuras en áreas protegidas y ellos hacen eh, regeneración de hábitats naturales que es un poco más amplio, entonces no era directamente este, el mismo tema pero sin embargo logramos compatibilizar nuestros trabajos y y generar realmente un aporte muy bueno tanto de uno como para, este, la, para el otro y mmm, terminamos teniendo un, la verdad que este un grupo espectacular y de hecho como decía antes sigue hasta hoy